Vamos a realizar el problema 6.1 del libro de Administración de Operaciones de Heiser y Render, séptima edición 2009. El problema consta eh, o trata sobre un fabricante de ropa vanguardista que coloca anuncios provocadores y de alto perfil en una carretera y el cual ha recibido eh, la o ha percibido la inconformidad de los clientes. Él ha recogido... Eh, en las llamadas telefónicas ha recogido las estadísticas del número de quejas que han colocado y las presenta en esta tabla que estamos viendo a continuación. Lo primero, vamos a realizar un análisis de Pareto y para eso vamos a hacer el diagrama de Pareto a fin de mirar cuáles son las posibles estrategias para corregir este problema. Lo primero que debemos hacer es... Eh, con el ejercicio, una vez tabulados los datos, es que debemos ordenarlos de mayor a menor eh, en su frecuencia. Entonces nos venimos por acá a ordenar y filtrar. Le decimos que nos dé un orden personalizado, que lo haga por la columna B y que sea de mayor a menor como lo muestra acá él nos ordena entre los, la, el defecto o la falla que está la queja que se está presentando más que considera el público que son los mensajes insultantes para mujeres y así sucesivamente va bajando hasta los de menor ocurrencia después de eso procedemos a colocar o hallar la frecuencia acumulada para cada una de las quejas entonces lo vamos a hacer así Dividimos, en el caso del primero, las 14 unidades entre el total. Estas las voy a fijar y las voy a expresar en porcentaje como estamos viendo acá. Para el segundo caso, tomo su frecuencia entre el total. Lo fijo, pero a esta le voy a sumar. Para eso coloco el paréntesis le voy a sumar la frecuencia anterior y de aquí en adelante arrastro los datos vemos que al final me termina dando el 100% porque recoge todos los datos ocurridos y me muestra la frecuencia acumulada de cada uno de ellos procedemos entonces a insertar vamos a seleccionar el área de la tabla y vamos a insertar una tabla como esta que vemos acá le damos clic y la seleccionamos vemos que nos muestra en el gráfico azul o en las barras azules nos muestra el número de quejas. Y en las barras salmones, y crece, estas son decrecientes, las otras son crecientes, la frecuencia acumulada. Vamos a seleccionar la frecuencia acumulada. Le vamos a dar clic derecho y le decimos cambiar tipo de gráfico. Aquí en este cuadro que nos muestra le vamos a decir que nos inserte un gráfico de línea. Con marcadores ahí y que le dé eje secundario también entonces lo tengo de 1 ahí una vez insertado el eje secundario voy a cambiar los valores de los ejes entonces me puse sobre el eje secundario le doy clic derecho le digo dar formato al eje le voy a decir que el valor máximo va a ser 1 que representa el 100% le doy ahí al me sube y en el derecho en el eje principal le voy a decir que el valor máximo no va a ser 16 sino el valor máximo que yo tengo en la tabla o la frecuencia máxima que yo tengo en la tabla en la tabla en la tabla eh, le voy a decir que me tome el valor máximo que yo tengo en la tabla en la tabla me, me poso sobre el eje principal le digo dar formato al eje y le voy a decir que me tome el valor máximo que tengo en la tabla, en la tabla el valor máximo como podemos ver aquí. Es 14. Entonces yo aquí le digo que es 14. Y allí tengo listo mi diagrama de Pareto. Le voy a dar finalmente el título. Le voy a decir que se llama diagrama de Pareto 6.1. Y él me muestra acá finalmente los datos que yo he obtenido un análisis de de cada uno de estos me permite a mí concluir que vamos a insertar las etiquetas de datos aquí me permite concluir a mí que entre los problemas eh, o, o que el público percibe que entre el, los mensajes que son más insultantes para las mujeres y que son ofensivos y racialmente, si yo logro eh, dar mensajes diferentes o mensajes que sean percibidos como mensajes halagueños para las mujeres y que no sean agresivos en el tema ético y racial, eh, voy a obtener una mejor percepción de cada uno de los de las personas que observan el los anuncios y por lo tanto voy a reducir ostensiblemente mi número de quejas igualmente eh, también si hago mensajes comprensibles al público de esta forma podemos realizar n diagramas de pareto cada vez que lo consideremos necesario